Socaire es una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos para combatir la pobreza energética a la vez que ofrece servicios de asesoramiento energético para financiar su labor social. El estudio sin coste de las facturas de electricidad y de gas, ya sean de una vivienda, un local comercial o una comunidad vecinal. Nuestros resultados indican que ajustando bien las facturas conseguimos ahorros superiores al 20%. El pago del servicio es un porcentaje del ahorro logrado durante el primer año. Sí, pero para la eléctrica que pierde un contrato por no cuidarlo y cobrar más de la cuenta. Para ti no lo tiene, ya que el servicio se paga con una parte del ahorro conseguido. Además, no hay que adelantar dinero. Solo se paga cuando se ha comprobado el resultado. somos una empresa eléctrica. Somos asesores energéticos sociales. Conocemos muy bien el mercado y asesoramos para que se pague lo justo por lo que se consume. Si el estudio indica que la factura está bien ajustada, te informaremos de ello y no tendrás que pagar absolutamente nada. Te damos tres claves. Conocer los horarios en los que la electricidad es más barata. ...practicar buenos hábitos de consumo y apostar por la eficiencia energética. Socaire pone a disposición de las familias en situación de vulnerabilidad la ventanilla energética... Un servicio gratuito de asesoramiento para resolver dudas sobre cómo reducir el gasto energético y acompañar procesos para solicitar o renovar ayudas públicas como el bono social. Además, realizamos intervenciones en las viviendas para mejorar su eficiencia energética y aumentar el confort.